¿Dónde estoy? Bueno, ahí parece que hay algo ¿Es mi nave? Bien La tormenta me ha que pillado de lleno La tasa de toxicidad En el ambiente aumenta Uf. 100 grados de toxicidad Espero salir vivo de esta Perfecto, Todos los sistemas están operativos Bien, vamos a despegar uh, uh, Parece que está la control un poco me cuesta, me cuesta Me cuesta adecuarme al manejo de esta nave Bueno, pues aquí me encuentro flotando a la deriva. En este marinopito de asteroide metal, chatarra. Y mineral. Creo que puedo. Sí. Funciona correctamente la nave. Vamos a ver. Hace turbo. Bien. Vamos a probar el motor de pulso. Perfecto. Está todo en óptimas condiciones para poder empezar mi. Uy, ¿un mensaje? Transmisión entrante. Veamos. Por favor, identifícate. Soy. Bueno, eh... Me voy a identificar. No estás solo. Sigue él. Hay como interferencias. La emisión termina de manera igual de extraña como empezó. La pieza final de la señal parece ser una serie de coordenadas planetarias. Veamos. Eh... Vean Ahí está Bueno, creo que Tendremos que okay ir allí Y así podremos saber eh, Qué ha sido esa señal Y quién la envía Creo que antes Debería de coger Unos cuantos asteroides Y minar su contenido creo que me vendrá bien para poder recargar los sistemas de la nave y de mi sotraje estos asteroides son ricos en minerales me vendrán muy bien en mi viaje bueno, parece ser también que el sistema de misiles funciona perfectamente bien, yo creo que ya está bien por ahora pues sigamos en otro viaje Me encantan los viajes espaciales Tan tranquilos, tan calmados Mientras que no tope con ningún centinela Yo creo que mi viaje será eh, Una consecuencia de salto planetario Pero tengo que investigar eh, La señaleta de donde procede ¿Y qué me ha querido decir? No estoy solo Bueno, eh, nunca pensé que en este universo estuviera solo o se refería a mi viaje. Vayamos a ver. El escáner podrá decirme qué hay en el terreno de este planeta. Wow, una cápsula. Creo que voy a aterrizar aquí. Aunque mi objetivo está ahí al lado, pero me vendrá bien investigar esa cápsula. Todo lo que sea mejorar mi sotraje me vendrá perfectamente en mi aventura. Y de paso, pues podré investigar un poquito el planeta. Temperatura externa: 52,2 grados centígrados. Bueno. Me piden nitrato de sodio, cobalto y antimateria. Hmm. Pues no tengo nada, así que no podré cogerlo. Vale, vamos a registrar nuestro avance y así poder saber dónde regresar cuando tenga esos materiales. esto es me da polvo de farita y fósforo uh, y qué daño material este reliquia subterránea ¿Y esta formación ya tan curiosa? Cobarto y ferrita pura Creo que... Todo mineral que consiga me vendrá bien Tengo que mejorar mi traje bastante Tengo que mejorar mi arma bastante Y como no he conseguido otra nave O mejorar la que ya tengo. Yo creo que toda opción es buena. Si quiero avanzar bastante en mi viaje. Pero yo creo que ahora mismo.. Eh, debería devolver a mi nave y.. Ver la señal que antes recibí. ¿Qué quiere decir? Una lástima, no voy a poder coger esto. Pero bueno. Vámonos Subamos Vamos a ver Vale Pues tengo un problema No tengo como eh, Digamos recargar mi tren de lanzamiento o de aterrizaje, o mi propulsora de despegue. De como queréis llamarlo. Así que me la tendré que ingeniar. Veamos. Los cables tiempos roteantes de la máquina generan una señal, enviando un mensaje al vacío. Quien quiera que dejara el mensaje hace tiempo que se fue. Bien, vamos a descifrar el mensaje. Descifrando. 16, 16, 16. Sin combustible. En... No pudimos llegar a la prestación. Protección frente a peligro baja. No queda otra opción que subterráneo. Deplegado ordenador de la base. Al igual que la entrada de registro, la señal contiene planos para un ordenador de base y un manipulador de terreno. Espero que el ordenador de base tenga más información acerca de quien haya dejado estos mensajes. Bien. Perfecto. Ahora, gracias a los planos que quien quiera que haya sido me ha dejado en esta cápsula, podré tanto construir mi propia base y tener un hogar, un hogar a donde acudir. Y también poder mejorar mi arma Así ah, que sin más Vamos a ver Mi multiherramienta Y vamos a entrar a la. Bien, me pide una grasa de diodrógeno. Di di y nanotubos de carbono Yo creo que será fácil Y lanzarrayos Veamos Vale, tres cobre Y un manipulador de terreno Bien, pues Cargamento Bien, yo creo que vamos a coger Y vamos a construir la nave Y esto puedo crearlo Y esto puedo crearlo no sé si me haría falta otro, pero por si acaso... Ahora, vámonos otra vez a mi multiherramienta. Y vamos a mejorarla. Sí, efectivamente, eran dos nanotubos de carbono. Ya tengo el manipulador de terreno adquirido. Ahora... Podré extraer. Bien, para ello vamos a coger y mover objetos a mi nave yo creo que va a ser lo mejor veamos esto ahí, ahí. polvo de silicato Bien, pues... Tengo que buscar... Eh, cobre. ¿Dónde puedo encontrar cobre? Uh. Cobre. Vamos a ver. Interesante, vamos a investigar a ver qué es eso. Ahora con mi multiherramienta podré hallar tesoros. Bien, datos recuperados, perfecto. Pero necesito cobre. Tengo que buscar cobre. Bien. Bien, veamos. Pero tengo un problema, no puedo despegar. Me hace falta uranio. O combustible de lanzamiento. Veamos qué puedo hacer. Bien. Creo que... Esto lo vamos a poner aquí. Y... Esto... Lo vamos a poner... Sin tener algo más de espacio en el carguero de mi nave. Y para esto hace falta una placa de metal. Bueno. Producto fabricado. Producto fabricado. Bien, ahora podré recargar el propulsor de lanzamiento y o sea, e buscar cobre. Vamos a buscar cobre, amigos Otra cápsula Pero seguramente me va a pedir materiales que no tengo Nada bah, Un puerto comercial Hubo Una estructura abandonada Hola. ¿Hay alguien? Bueno, yo entro como si fuera mi casa. No veo nadie, no veo forma de vida. Así que no creo que le importe que entre. que hay veamos una entrada aquí una entrada ¡ah! ¡un ser! al acercarme a ser vivo el electrónico Empieza a analizarme de pies a cabeza. Trina con ánimo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Debe de haber pocas novedades en este mundo abrasador por el sol. Eh, perdona, pero. Mm, no te entiendo, eh, Bodai. Gesticuro para hacerle entender que conozco poco de su especie o de cómo se comunican. En respuesta, las luces de su máscara un una serie de atrás. Eh, creciendo en intensidad. Eh. le ferrita pura, eh, lo mismo le gusta, ya que es un metal no común. La luz de ser vivo electrónico parpadean con leve desilusión. Sin embargo, coloca en su mano descansando en mi visor y me da la gracia transfiriéndome palabras de su gente. Bueno, es eh, una forma de aprender otras lenguas, ¿no? ¿Y aquí puedo entrar? Puerta cerrada. Requiero un pase a la versión 2. No. Pues vamos a apañados. Nada por aquí. Nada por acá. Datos de navegación. Y objetos. Bien. Yo creo... Que podemos seguir En otro viaje Pepita de oro Y esto Analizar Ah, pero no tengo espacio No puedo analizarla Pues me lo voy a llevar a mi... Tampoco tengo espacio hmm. Luego lo analizaré cuando consiga Aumentar un poco el espacio Creo que aquí había otra estructura, ¿verdad? Veamos Sí, en efecto Encontrar un puerto comercial, en fin, investiguemos un poquito más estas instalaciones y veamos qué forma de vida nos encontramos en ellas. Otro ser, eh, de la misma especie, un Corvax. El radiante saludo del ser vivo el electrónico se, se ralentiza de repente. Introduce su dato personal mientras sus luces faciales se dilatan y sus sistemas internos fallan. Una columna de transmisión de datos muestra cómo su nivel de energía cae en espiral. No lo he entendido El servidor me mira pidiendo ayuda Y enseña mis recursos recolectados Con un movimiento sencillo, lento y desesperado Creo que el metal le vendrá bien Por ser una forma de vida Basada En los cables y en el metal, ¿no? Un nuevo servidor electrónico se descarga en su máscara metálica. Este de nuevo ente me ignora. ¿En serio? Parece que Villato entre entre geológico me mira. Pero su conciencia está en otra parte. Ocupada con alguna tarea para la convergencia. Bien. Parece ser que a estos no le interesa mucho el metal. Lo tendré en cuenta para futuros encuentros. Lo siento, amigo. No era mi intención dejarte como una cáscara vacía. Prosigamos con nuestra búsqueda de cobre. Vamos a buscar cobre. Necesito desaparadamente encontrarlo. Bien, vamos a ver. Tal vez en este planeta no haya cobre. Un poco, un poco más, si no, pues siempre podemos acudir a otro planeta. hacer los parajes tan desolados. No hay estructura que me llame la atención para poder acudir. No veo puestos comerciales. No veo nada que pueda ayudarme en mi ardua tarea de proseguir mi aventura. Creo que vamos a ir para afuera sí. o Voy a aterrizar Estaba el cobre Este bajo tierra, no lo puedo localizar con los sistemas de mi nave ¿Y esto? analizamos sistema veamos módulo de tecnología enterrado depósito de sal ahí dulce de fósforo fósforo sal cobre está a 677 unidades veamos si aquí cerca hay algún depósito de cobre pues parece ser que me toca ir allí En efecto, el cobre se puede encontrar a plena luz No hace falta, digamos, que excavar mucho Perfecto. ¿Y ahora qué puedo hacer? Necesito poder guardar más materiales. Hmm. Pensemos. No me fuera de alcance. Maldita criatura. Ya no me causará más daño. Bien, veamos. Mudemos mi material de map. Necesitados. A ah, mi nave. No puedo. Bueno, pues. Y esto tampoco. ¿Y esto? Tampoco Esto lo puedo seminar No Esto tampoco Tampoco Mordita Vale eh, Esto tampoco Consumir Yo ahora organismo lo voy a consumir porque no lo necesito Y voy a seminar una cosa Veamos. Bien, ya tengo más espacio, Bien, tritio, esto a la nave. Yo creo que ya podré extraer cobre. Perfecto, yo creo que si extraigo un poquito más, no me pasará nada. Mientras más tenga, pues bueno, por si me hace falta para algo más. Bien, vamos a mi nave y hacemos el cobre. Y a empezar. Este material es uno que seguramente me haga falta en mi progreso, así que voy a traer todo lo que pueda. Aparte que necesito 40. Bien, me lo quedo. Y no voy a dejar de traerlo. Muy bien. Bueno, tengo que construir eh, el ordenador de la base para poder tener mi propia base. Pero, ¿por qué conformarnos con este planeta? Podremos irnos a otro, ¿no? Esto voy a descartarla. Vamos a cogerlo y vámonos a otro planeta Veamos, ¿dónde podremos irnos a colocar nuestra base? Y nuestro hogar donde poder reposar y descansar Comenzamos este planeta con el escáner de la nave Cobre, uranio Y planeta bullente Creo que este planeta no me interesa mucho Aquí ya hemos estado Y aquí también hemos estado La verdad me gustaría un planeta un poco más tranquilo ¿Y este? Planeta emanante Y está bastante lejos hmm. Tiene modo fúngido, cobre, amonio y cobalto eh, no sé cómo será el planeta, pero o es un planeta donde me va a encantar habitar, o simplemente un planeta donde, bueno, eh... será un horror estar en él. El... Pero vayamos a investigar. Después de todo, el universo es sumamente enorme. Y yo soy un explorador que me encanta explorar cualquier rincón de este vasto universo. Yo creo que llegar a un planeta desconocido es todo un logro para mí, investigar su fauna, su flora, y si aparte encuentro una zona óptima donde poder poner mi base, será todo un honor haber encontrado un planeta que me sirva para poder establecer un hogar. Claro está, no será el único. Veamos Estamos a punto de llegar Al planeta Hep Stigma. Espero no arrepentirme de haber llegado aquí un aterrizaje un tanto extraño. Buscamos una explanada que nos guste para poder establecer nuestra base. Veo que tiene mares. Yo creo que aquí va a ser un poco difícil poder establecer una base. Tendré que adentrarme un poco más. Veamos. Ahí parece un buen sitio donde poder poner mi base. Vamos a aterrizar aquí. Bueno, pues un planeta tóxico Sin fauna O por lo menos eso me dice en la primera eh, Los primeros datos La piedra, la piedra resuena, produciendo un sonido que inunda mi mente. Una visión toma forma. Un ser vivo robótico se gira hacia mí. Su carcasa metálica emite una luz que forma una niebla brillante que nos rodea a ambos. Me hace un gesto. Aceptar conocimiento. El nombre Corvas flota en mi visión. Un eco de una extraña visión que acaba de experimentar. Una palabra en esta lengua extraterrestre se graba en mi cerebro. Bueno, pues he aprendido viajero. Bueno, construyamos otra base. <risa> Buscando archivos cartográficos. La búsqueda en este archivo universal revela que no se han producido reivindicaciones previas de este lugar. La prueba de sonar confirma que el lugar es apto para construcción. La gran lugar... Reclamaremos la base. Bien, pues esta pequeña zona con mares, plantas extrañas y una atmósfera un tanto corrosiva será ahora mismo mi hogar. Bien. La tormenta se azotan, pero los suministros de construcción escasean. ...depositando planos de refugio mientras... ...necesita volver pronto... ...vamos a traer los planos... ...para de madera... ...bien, pues parece que... ...puedo construir mi pequeña base... ...así que... ...será perfecto para poder empezar... ...digamos mi aventura como se merecen, en este mundo inópito donde por fin eh, crearé mi hogar y aumentaré mi experiencia y mi equipo para poder encontrar un significado a toda esta historia. Espero que las estrellas me acompañen en mi arduo camino.